Bye. <laughs> buenos días preciosas, cómo estáis estoy encantada de veros por aquí otra vez este es el segundo vídeo acerca de los perfiles de envío de etsy en el vídeo de la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo se crean estos perfiles de cómo se establecen los destinos dentro de un ámbito de envíos estándar o envíos normales sin embargo en el vídeo de esta semana vamos a estar hablando y os voy a estar enseñando el cómo hacer upgrades o cómo hacer que esos envíos puedan ser de primera clase o puedan ser con tracking o que puedan Pueden ser con número de seguimiento vaya así que bueno, no me enrollo mucho más espero que os guste mucho, cualquier duda que tengáis me lo podéis dejar por abajo y luego también os quería decir que si estás empezando con tu tienda o tienes planteado abrir una tienda os dejo abajo mi link para que al crear esa tienda vuestra podáis tener los primeros 40 anuncios gratis, así que vamos a comenzar, muy bien, para poder acceder a estos perfiles vamos a hacer exactamente igual que la vez anterior que en el vídeo anterior, ya os digo que lo dejo por aquí arriba, entonces entonces, dentro del administrador de nuestra tienda como veis aquí nos vamos a venir abajo otra vez y vamos a pinchar en configuración y después vamos a pinchar en configuración de envío como ya creamos anteriormente nuestro perfil lo que vamos a hacer es venirnos buscando donde estéis como es el último que he creado en mi caso está abajo de todos mis perfiles ya creados los que sí que tengo en uso así que como este es el que creamos nuevo en el vídeo anterior lo vamos a pinchar aquí en editar vale cualquiera de estos perfiles siempre los podéis duplicar si a lo mejor no queréis hacer toda esta parafernalia eh, de crear nuevo perfil crear nueva ubicación y tal tal tal lo podéis duplicar y luego dentro de ello a lo mejor solo os interesa cambiarle el nombre y cambiarle solo los los precios Así que es una herramienta así bastante sencilla la verdad Así que en este caso lo que vamos a hacer es editar Porque nos vamos a venir aquí abajo Esto es lo que ya estuvimos viendo Establecimos los, los tiempos de envío Luego también teniendo en cuenta Y esto vamos a empezar ya con ello Teniendo en cuenta el sistema de que primero he puesto Primero he establecido el perfil de envío para el país donde estoy residiendo Después Estados Unidos y después Unión Europea lo que vamos a hacer es en vez de añadir otra ubicación que no es lo que queremos ahora vamos a añadir otra opción de envío Pinchamos en esta nueva opción de envío en destino vamos a elegir nacional en nombre como ya os comenté antes a mí me gusta dejarlo establecido y escrito personalizado en este caso como es un envío rápido voy a escribirlo se llama aquí first class y tarda entre uno y dos días laborables luego en el servicio de envío ahora lo vamos a poder elegir como veis nos venimos para abajo desplegamos el menú y vamos a elegir la opción eso que vosotros consideréis y creáis. Sí que como el precio de este envío es diferente porque no es estándar y no va a estar incluido dentro del precio del producto, yo voy a establecer por ejemplo que sea un precio de unos 1,50 libras, yo creo que eh, pues más o menos es, es, es llevadero ese precio así que lo dejo aquí bien escrito me voy a venir abajo a la siguiente opción de envío porque esta va a ser el envío con seguimiento o el envío con número de seguimiento vaya así que lo voy a pinchar dejo el destino igual en nacional en nombre lo vuelvo a personalizar y le voy a escribir que va a ser un envío con seguimiento ya os digo que es interesante e importante que lo dejéis en inglés yo ahora lo estoy escribiendo así en español porque al ser de habla hispana y todo seguramente la gente que me esté viendo también Así que, pero os recomiendo que sea en inglés, ahora eso, voy a dejar establecido el, aquí se llama el sign, track and sign, así que voy a establecer que por ejemplo para este envío eh, con seguimiento sean 6 libras. Entonces ya tendríamos establecido envío rápido y envío con seguimiento para dentro del país. Vamos ahora a continuar con el envío internacional y esto sería exactamente lo mismo. Vamos a añadir otra opción de envío, en vez de nacional vamos a elegirle internacional. Aquí mirad el servicio porque solo me da una opción de seguimiento, así que solo lo voy a poder poner opción de seguimiento. Y sin embargo, en el nombre sí que voy a establecer que es para Estados Unidos. Track and Sign, que sería como el medio con seguimiento y firma. No me da otra opción, así que me parece en realidad bastante bien siempre os recomiendo mucho mucho mucho que para los envíos internacionales como que instéis a vuestros clientes a que elijan estas opciones a no ser que lo tengáis ya de base en vuestra, en vuestra tienda y no tengáis como envío estándar porque sí que es cierto que luego por ahí pueden pasar muchas cosas se puede perder verte a ver todo saber dónde está así que es mejor siempre como que tenerlo bien cerradito esto así que para Estados Unidos track and site sería así me invento el precio otra vez a lo mejor son envío rápido son 12 libras y vamos a elegir ahora otra de las opciones que teníamos también que es la siguiente internacional pero para la unión europea con lo que lo personalizamos ponemos que va a ser unión europea no al revés <risa> unión europea y en este caso el servicio que me da voy a elegir exactamente lo mismo con seguimiento y firma y establece que es los mismos días los que va a tardar y con esto en realidad ya estaría podemos elegir eso dentro de las ubicaciones todos los servicios que queramos ofrecer a nuestros clientes, sí que para una mejor organización si habéis elegido primero nacional luego habéis elegido la opción de destino el país que sea o los países luego a la hora de hacer estas opciones dentro del destino también llevad esa organización para que luego nos liéis y no sea tan tan en realidad lioso como vengo diciendo así que lo único que tendríamos que hacer sería guardar perfil una vez ya tengo establecidos estos perfiles, voy a mirar cómo quedaría eh, dentro de los propios anuncios. Una vez ya dentro de nuestro anuncio, lo que sería el anuncio que vería nuestro público, como veis aquí sí que nos podemos o podemos elegir a lo mejor el tamaño que quisiéramos, por ejemplo, elegir si fuéramos nuestros clientes. Y aquí, abajito, haciendo un poquito de scroll... Podemos elegir el, cómo se, vería el o cómo se vería el precio que va a tener nuestro cliente final Entonces para Reino Unido estándar yo lo tengo que sería gratuito Pero por ejemplo si elijo algún país de la Unión Europea, Irlanda Aquí ya me va a decir qué tipo de gastos de envío yo le he puesto, que serían 5. Y bueno, florecillas, espero que os haya sido muy útil este vídeo. Si tenéis cualquier tipo de duda me lo podéis dejar en comentarios abajo. Y nos dejo en la descripción mis redes sociales, que por ahí también me puedes escribir y comentar lo que quieras. Te invito a que le des un like a este vídeo que ayuda mucho, mucho con el algoritmo. Y luego también, si te quieres suscribir, eres más que bienvenida y más que bienvenido. No me enrollo mucho más. Si hoy es jueves, estoy subiendo este vídeo de Etsy. Pero para el domingo quiero subir un nuevo estudio vlog. Así que por ahí vamos a estar pintando y haciendo un montón de cositas. Así que bueno, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en muy poquito. ¡Chao, chao!